Ángel de la Luna No escuches comentarios que pueden ser maliciosos Ni personas que puedan ser confusas Te ayudaré a escribir páginas bellas en el libro de tu vida Con proyectos de trabajo, cartas donde puedas confiar a tus seres queridos aquello que no puedes hacer a través de la palabra, etc. Podrás sanar tanto alguna ruptura con la familia o los vecinos, y te indicaré cómo podrás hablar con ellos. Es necesario que te eleves sobre los malos pensamientos, y te integres a las fuerzas positivas del universo. Todo se va a aclarar. Te ayudaré a comunicarte con sus seres queridos en este plano, y otros pero tendrás más paciencia para las tareas que aún debas realizar, mientras terminas de acomodar tus ideas. Confía en este proceso. Procede siempre con amor en tu corazón, y el amor emanará de ti. Tus días espirituales y las de ellos, también están deseando conectar contigo en este momento un desarrollo psíquico para mejorar tus propias habilidades psíquicas. A medida que giran tus pensamientos en forma más completa hacia la plenitud espiritual, tendrás menos interés en los pensamientos banales del resto del mundo. Recuerda, el pozo del amor que sostiene todo, no tiene fondo. Haz una pausa para una recarga, que después, te sentirás alimentado por ella, pudiendo seguir adelante y dar un poco más. El amor divino y la paz son lo que tú tienes para derramar sobre todos, y se encuentra en tus propios pensamientos, que parecen a veces, estar fuera de ti mismo. Vierte el amor en todo, hasta aquello que parece ya estar cubierto de amor, y entonces serás más libre al fin.